Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo 6 pilotos animados que personalmente creo que merecen tener su propia serie animada. Antes de comenzar, muchas gracias a las personas que participaron en la comunidad del canal para realizar este top. Si este contenido recibe apoyo, pronto habrá una segunda parte del mismo. Ahora comencemos. El primer piloto a resaltar sería The Summoning, un corto animado perteneciente al programa de Go Cartoons de Cartoon Hangover. El mismo fue estrenado el 7 de noviembre del año 2017. Este genial corto animado fue creado por Elise Castro, donde nos muestra las aventuras de Claire, una bruja y su gato Edgar, quienes se encuentran en la búsqueda del último ingrediente necesario para realizar una invocación. Personalmente me ha enamorado la estética de esta animación, un estilo que baila en la línea que divide lo adorable de lo aterrorizante, y la verdad no puedo esperar a que aprueben este piloto y que transmitan su serie animada, seguramente a través de YouTube como ha ocurrido con Brave Squares y Bee and Puppycat. Un chocolate para tu Continuando con el programa de Go Cartoons y esta vez en colaboración con Sony Pictures se encuentra Welcome to Dossi, una adorable propuesta creada por Kate Sang y Jennifer Sur, publicado el 16 de enero del año 2018. Nos encontramos con una tierna conejita y su amiga Lou preparando un almuerzo para su compañero de trabajo Skeleton. Lou para ayudarla utiliza un hechizo de magia sobre las bolas de arroz para sorprender a este chico. Pero las cosas empiezan a ser mal cuando por consecuencia de no seguir todos los pasos del hechizo, el mismo se transforma en una maldición. En ese momento, y -si, al ver destrozada a su oficina y a sus amigos en peligro, utiliza sus técnicas de taekwondo para vencer a la criatura. Ahora me gustaría hablarles de Blackford Manor, igualmente perteneciente a la marca de cartoon hangover pero perteneciente a los cortos de Too Cool. Esta animación fue creada por Jiwo Kim y publicada el 28 de agosto del año 2014. Aquí conocemos a una chica llamada Josette Gray, quien desesperada terminó trabajando de sirvienta en una mansión perteneciente a una antigua familia. Al principio solo se preocupaba por realizar la limpieza, pero a medida que avanza el tiempo comienza a notar comportamientos y hechos inusuales. Por esto, no se tardó de preguntar el paradero del amo a quien sirven, ya que no ha logrado nunca verlo o siquiera lavar su ropa, pero al parecer siempre se encuentra ocupado. A medida que va descubriendo comportamientos más sospechosos, confronta a los sirvientes acusándolos de matar al amo, pero pronto su duda se ve medianamente resuelta, por lo que pregunta la razón de haber tantos animales en la mansión. Allí a uno de los sirvientes se le escapa un dato, que nos hace pensar que su amo es algo mucho más siniestro que un simple humano. Una propuesta bastante oscura e interesante, llena de misterios por resolver que tal vez te habrán recordado un poco a más allá del jardín. Personalmente me encantaría saber qué más podemos descubrir de esta espeluznante mansión. ¿Ustedes qué opinan? Seguimos con The Lion Blaze, un corto estrenado el 7 de agosto del año 2017. El mismo pertenece a la imaginación de Oland Rogers, a quien seguro recordarán de Final Space. En esta animación, nuevamente encontramos a un protagonista muy entusiasta y positivo a pesar de su situación. Aquí, el capitán Twist Winsburn nos ubica en el año 1987, donde los protagonistas de la historia han quedado atrapados en un videojuego arcade. En él, los protagonistas protagonistas intentan recolectar una especie de piedras llamadas león de fuego, las cuales les permitirán salir del juego, pero al parecer no se toman muy en serio esta tarea, ya que en un abrir y cerrar de ojos transcurren aproximadamente 15 años. En ese momento deciden emprender una aventura y enfrentar a un dragón, y lo logran vencer, pero en un giro de los acontecimientos, nuestros protagonistas deciden retomar el rumbo de reunir las piedras y pedir un deseo diferente. Personalmente creo que este piloto presenta una idea bastante interesante no es la primera vez que vemos jugadores atrapados en un juego pero sí que tiene un estilo único en cuanto a su ejecución de la mano del raro sentido del humor del nuestro querido olan rogers quien por cierto dio voz al protagonista de la historia ustedes qué opinan le darían una oportunidad si estrenara una serie <risa> oh, no. Oh, no. Continuando con los pilotos, el siguiente en la lista es mi favorito hasta el momento y estoy hablando de Back to Backspace, un corto estrenado el 27 de noviembre del año 2015. El mismo pertenece al programa de pilotos de Cartoon Network, de donde han salido grandes ideas como Infinity Train y 12 Forever. El mismo es creado por Dominic Bisagno y Amalia Levari. Aquí una chica llamada Patty nos presenta un colorido mundo digital llamado Backspace, un sitio donde se albergan todos las malas ideas eliminadas de computadoras y otros dispositivos móviles. Aquí existen tres tipos de malas ideas, las buenas malas ideas que son enviadas nuevamente a la realidad, las pésimas malas ideas que tras recibir terapias son reformadas y por último las malvadas malas ideas que son torturadas antes de ser eliminadas de la existencia. Realmente una propuesta bastante interesante que te deja con ansias de respuestas y de emprender y conocer este mundo llamado Backspace. Gracias por confiar en mí, Patty. <ríe> Yo no confío en ti. Tengo esta cosa. Adiós, Por último pero no menos importante tenemos a The Modifiers, una serie que lamentablemente tras su piloto fue cancelado por Nickelodeon, lo cual es una lástima ya que con casi sus 12 minutos de duración demostró ser una idea fresca y muy divertida. Este corto nos muestra a una agente secreta maestra del disfraz, que se infiltra entre sus enemigos bajo el seudónimo de Lazy Shadows. En este piloto se encuentra en una misión donde debe recuperar el ojo que todo lo ve, objeto capaz de responder cualquier pregunta. Pero las cosas empiezan a salir mal cuando Rat la sigue hasta su base secreta y descubre su verdadera identidad. En ese momento recupera el valioso objeto y escapa para entregárselo a su amo. Este episodio culmina con un cliffhanger dejándonos deseosos de saber qué pasará con esta historia, pero lamentablemente, como ya mencioné, la misma ya fue rechazada. Personalmente me encantaría que los derechos fueran comprados por alguna productora para lograr ver en el misión esta historia. ¿Tal vez Netflix sería un buen candidato? Oh, para finalizar este video, me gustaría hacer dos menciones especiales, ya que si bien no las incluyo en la lista anterior, les comentaré brevemente mi opinión personal acerca de estas animaciones. La primera sería Compañeros Paranormales, un corto perteneciente al programa de pilotos de Cartoon Network publicado el 20 de enero del año 2016. Esta animación fue creada por Benton Connor, quien fue escritor de la exitosa serie Un Show Más. Aquí nos presenta a un agente gubernamental quien debe Debe cumplir con la tarea de albergar en su hogar a Nessie, el monstruo del lagonés, y a pie grande con la misión de integrarlos en la sociedad. La razón por la cual no la incluí en la anterior lista es que personalmente creo que le falta algo a su piloto para captar al espectador. La vi más como un capítulo aislado de una serie ya establecida que como un piloto que busca atrapar a un público. Venga, le falta algo de chispa. Hostia tío, le... Oye, tú eres el monstruo del lagonés. Uh, no soy el monstruo del lagonés, soy. Uh... ¡Ah! Estás a punto de conseguir una cita con tu taxidermista. La siguiente mención especial sería para Obituary, creada por The Barry Bros. Este corto sigue la vida de una chica llamada Jung, que fue prácticamente criada por fantasmas debido a la muerte de sus padres a temprana edad. Según nos da a entender el corto, ha pasado la mayor parte de su vida viviendo y trabajando en un cementerio, donde fue educada por los mismos fantasmas. Pero ha llegado un momento donde se inscribe en la escuela secundaria y debe asistir en su primer día de clases. Personalmente me parece muy interesante la idea de una chica criada y educada por entes paranormales de diferentes épocas, pero creo que desaprovechan este potencial enfocando la trama en típicos problemas escolares como el bullying, clichés de las chicas populares, el chico cool molestando al nerd, entre otros. Siendo que tratándose del piloto de una serie desaprovecha mucho sus propios recursos tornándose repetitiva. Uh, Blatsy. Looks like he just saw a ghost. <risa> y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que todo esto es mi opinión personal y pueden concordar o diferir conmigo. Los invito a escribir su opinión de estos pilotos en la caja de comentarios. En la descripción del video les dejaré los respectivos links para que puedan ver estos pilotos. Les recuerdo seguir el Facebook oficial del canal para más noticias de cartoons. Les dejaré el enlace en la descripción junto con mi Instagram para que me sigan. Síganme. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.